que tranza? Los saluda su dios al escorpión dorado. De nueva cuenta, tenemos un pinche top 5. Mira, nada más mi pinche camiseta. No se vale verme mi pinche culo. ¡Qué nuevo! ¡No mames! ¡A huevo, güey! Pinche piel de Dios, culeros. Exclusiva, ni me la pidan, pendejas. Ah, mamoncita, mija. Hoy tenemos el top 5 de acá, de conductores de televisión. Ya lo sabes que te tenemos así un cuadro de honor de los pinches videos más vistos de Al Volante. Por si estás en la pendeja, como son tantos pinches años ya, escorpión al volante De repente no falta el idiota Que me pide el que ya hice Entonces hay muchos top 5 Para que los veas Este se trata de conductores O conductoras de televisión Arrancamos con el quinto lugar En el lugar número 5 está Adalberto Mamón ¿Cómo? Ramones Sí a ver a ver a ver de mierda 9 <risa> millones, no mames, pinche hada, güey, sí te volví bien pinche famoso, de nada, güey, sí. Este cara de mi miembro que era conductor de televisión de todos los pinches programas de televisión porque no tenían ningún otro conductor y lo ponía para todo. De repente ya le valió madre, les pintó huevos y se fue a Teleazteca y después ahora ya hace sus cosas por su pinche lado. El punto es que este güey habló toda la verdad en el escorpión al volante y se la dejamos sirene y todo esto dijo... Lo del poeta fue fingido Pues sí, güey no Fue No fue porque un poeta un de... de mierda Hacíamos eh, muchas chingaderas De entrada el monólogo Eran los gringos, los dueños, amos y señores De hacer un monólogo Ojo, no stand-up Una cosa es stand-up en un, en un centro nocturno En un teatro En un tal, tal pero en la televisión se llama monólogo Ya lo pueden ver también este, este no está en el top porque se acaba de hacer Pero hace poquito, en este mismo pinche año Repitió, a este el año en el que lo hice Y hasta el 2022 repitió Pero en pareja con el pinche Adrián Uribe Allí en Las Vegas, güey, para que no se lo pinche pierdan Ya lleva su pinche milloncito He ido evolucionando, yo he ido evolucionando Mi comedia, ahorita yo ya hago también eh. Stand up, también, <risa> hacemos monólogo en este show ah, ya, ya, ya, ahora ya todo ya, mundo no, cabrón ahora, ya chaparro quiere hacer monólogos claro. y chaparro ya es cantante chaparro ya es cantante respeta la carrera no, de no, él, este güey ya es hasta topero, chaparro cantante y tú te veas teco no mames <risa> Pinche mundo culero que nos está tocando vivir. <risa> <¿También pinche? risa> Para que los súbditos se deleiten de esta pinche plática y de estas pinches entrevistas mamalonas que hace su dios el escorpión dorado. ¿Cuándo fue así? El pelo más grande en el que te metiste con... Hubo, muchos, muchos, hubo el, muchos. Hubo muchos. Hubo muchos. que sí que toda la eterna en tu culito. Nos metimos en muchos rollos, nos metimos con la Embajada de los Estados Unidos, nos metimos en mil broncas y cada... El programa era el martes y los miércoles a las 8 de la mañana sonaba el teléfono. A junta, cabrón. ¿Qué dijiste ayer? Madre. Entonces, durante 12 años... A la gente tal vez diga, pero yo me acuerdo que el monólogo usaron como muy, muy fresas y muy de riso. Primero tenían que ser fresas porque era la televisión. Ahora vamos a el cuatro. Dos de mis pinches clientes, dos de mis perras, básicamente, para que no se sientan mal y no usar palabras tan fuertes. Dos de mis prostitutas, ¿no? Eduardo Villegas el pinche está acá, suben los dos! ¡Háblele! Ah, ¡Háblele, nos van pasar. A dejar pasar, Gracias, pásale, pásale, no, pásale hizo, como gracias. Por eso, gracias, oh, Mamen, <ríe> sáquenlo, no se saquen fotos con él, cabrón. ¿Te das cuenta? Soy el único, güey, que no tiene mail para no, entrar, güey. Le sí, es un, puto, un dios entrar, Y, si no, la... y el... Tenés, el eh, de aquí vamos a entrar Al pasto <risa> Me vale madre <risa> Pinches conductores De televisión De radio Y, y ahora hasta Se creen comediantes Los pendejos Por eso los eliminaron Dos segundos de ahí en LOL pero no hay pedo güey De todos modos sí me siguen dando asco Pero me lo aguanto No hay pedo Y por eso Yo subí al volante Con el escorpión dorado A huevo, a huevo, a huevo Y platicamos Y echamos desmadre Y se puso bien chingón cabrón Y casi le está pegando A los 10 millones 9.9 millones De pinche vistas En ese escorpión al volante. No sé por qué nos encabronamos. Un plito de drogas, güey. Entonces sí, íbamos bueno. al aeropuerto Ajá. y este pendejo. Se me van los putazos, entonces yo este lo. Este pendejo. Lo agarro este de, los, de los puños. ¿Para ¿qué te ah, dijo antes? Estate, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿no? Estaban hasta me... el pito, ¿no? Yo, Probablemente. Me... Ya estate, pinche, está este pinche taca y huevos. Me da sin mocos un cabezazo. Y yo, ya, cabrón. Y huevos y me, me da, y da otro, me da cabrón. Otro putazo a mí cabrón Y llegamos todos madreados al Llegué aeropuerto, al aeropuerto wey. con los ojos así azules de los <ríe> párpados, <ríe> cabrón. Hasta el año en el que con estos carros de mi miembro. Y hasta este, justo también 2022. Ay, ah, ya le están dando la vuelta, pero estamos haciendo combo break. ¡Sí! ¡Sofía! Yo sé que parece su nieta Pero no, es su esposa Sofía Niño Rivera Torres Niño Rivera No, ese es niño de Rivera, Pero no es River. Es que no mames Muchos ¿eh? apellidos todos iguales. Rivera Torres y Videgaray Se subieron los al volante En este pinche año Para que no se lo pierdan, güey A uno le tira mierda Que porque es viejito Y que porque este... Se quiso aprovechar de la inocencia. Ajá. Y a la otra. La que, wey, no que, me... que es una interesada y que ahí este, vio el pan. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y que le consiguió trabajo al villegaray. Trepadora. Exacto, exacto. vamos con el pinche lugar número 3. es para el pinche marcha Chaparro de cagada. Oye, ¿qué te has hecho, güey? Porque ya hoy el pinche marcha parro ya no quiere vivir en México porque dice que huele a caca. No. Eso dijiste. Por eso? Tengo, tengo haters, tú haces que sea más, cabrón. Yo nunca dije eso. Entonces, ¿qué dijiste? Corrián a, a mierda nada más. No, güey. Si, si dijeras, ¿no estaría trabajando aquí? Ah, chingo, Pues sí, porque tienes hambre. Ahí, sí. Cada vez que tienes hambre, vienes y robas a los mexicanos. <risa> ¿Cuántos pinches visitas tiene este pedazo de estiércol? 11 millones de visitas La entrevista que le hice, el punto máximo de su carrera En su pinche vida va a volver a ver un video Con tantas pinches visitas De nada chaparro, de nada pinche Omar Ese también lo hicimos aquí en la ciudad de México En el pinche defectuoso Antes de que se fuera ahí de emigrante a Los Ángeles Tuvo una lección de vida Te rajas a tumbar uno de esos azules Si ¿Sí, paso o no paso A ver ¡Eh! <risa> ¡Vamos! <risa> Fue sin querer! <tar> <risa> De hecho, lo fui a dejar en el pinche aeropuerto y a dije, oh, chica, su madre. Y entonces ya, 11 millones de visitas. Es que nunca me ha salido tu voz. ¿Cómo hablas? A ver, habla. Así de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, güey, te sale como pinche el síndrome. Es que yo soy Winnie, NX. <risa> Tú tienes que entenderlo, escorpión que hay, ni... hay niveles donde yo... Tengo un nivel arribitivo Vamos con el segundo lugar Medalla de plata para quién es? Otro pedazo de caca El pinche Adrián Uribe, güey. No mames Alguien los hizo y ellos solitos se juntaron Pero es que se combinan, güey. O sea, algunos pendejos considerarían a cualquiera de estos güeyes comediantes No pinches mames, güey. El punto es que Adrián Uribe se cree pinche conductor Nada más por el hecho de que le ha quitado el trabajo A, pues, a todos, ¿no? Prácticamente a Marco Antonio Regí Le quitó, este, 100 ¿sí mexicanos dijeron A Ada Ramón le quitó A Omar Chaparro Le quitó ya también un pinche late night No mames ya, consígate una pinche vida, pinche Adrián Uribe de cagada, y Piensas que más se trata de ponerte una pinche máscara. Espérame tantita. es mi jeta, güey. No es mi máscara, es mi jeta, cabrón. Para que veas que cualquier güey, espérame tantito. ¿Qué? Espérate, Adrián Uribe tiene 13 pinches millones Sí, y yo no sé por qué Me da la impresión que conoce al Víctor Y me debe un escorpión al volante A ver cuando se pinche hace cara de mi miembro Yo soy la solitaria vengadora <risa> <de solitaria. risa> Yo soy <risa> de los <risa> que <risa> Trance Nunca te había tocado un biche güey acá de tu nivel a, ¿qué? a huevo Ahora, a la solitaria ahora eres, el, eres del Vitor pero con más cara <risa> Interactuamos con la pinche gente Se puso de Pocama Y otro, otro migrante más Ay, pinche, no mames Ya todos se van a Los Ángeles, California Yo soy ciudadano del mundo Yo sí puedo estar donde se me pegue mi pinche gana Este, a mí no se me pinche critica Porque yo ya estoy acostumbrado y mi pinche planeta Tierra Es, digamos, que mi casa chica Y tengo otros pinches planetas por otras galaxias Y no hay pedo, güey De todos modos, los perdono Soy tan humilde que vengo y convivo con ustedes Pero estos pinches pendejos que se vayan a Los Ángeles No mames, chinguen a su madre Acuérdense, cuando está pinche trabajando Paquitos de 5 por 10, culeros, no mames. ¿Eh? ¿Tíes a la orilla, pareja? ¿Qué pasó, mi parejota? Este, a ver, a ver, dile algo al Ah, Ay, feliz. Traes, traes la pinche largota, ¿verdad? Almas largas y todo. Pues es que algo tenemos que hacer? ¿no? Eso, a ver, dispara al aire, nada más así de puro pedo. Y vamos con el primerísimo, el pinche lugar. Otro, güey. Otro, igual, güey. Son la misma cagada todos, güey. Se creen que comediantes, pero son conductores, pero no son nada al mismo tiempo. Primer lugar, para el pinche voto en ese pinche roben, el, el peloncito, a este cara de mi miembro, este pendejo desempleado, chapulinero de mierda. Que va de, de Televisa a TV Azteca, de TV Azteca ya se va a regresar creo que Televisa güey No pinches mames, 15 millones 15 millones, eh, premio mayor, premio mayor Premio mayor, premio mayor Para el pinche Facundation Cara de mi miembro, a huevo El pinche Facundo está en el primer lugar De los conductores al volante De los más vistos ¿No aceptan algún desempleado así ay, que hayan ay, corrido? Ay, varía, <risa> estaría, estaría. Facundo viene por una uh, nueva más. oportunidad ¿Quién se la da? Me, da, me hacen casting Hace trabajitos y todo el pedo ese güey. Sí sé llorar, güey. Sabe llorar, le sale el aire chingón. No tiene pelo, güey. <risa> pero le pueden poner peluca. Ni te emociones, pendejos, porque hay un chingo de güeyes con muchas más visitas. Pero aquí estoy hablando de la gente menos talentosa. Tú eres el número uno. Dije <risa> Sandel si sí ha cumplido las fantasías que nadie ha cumplido como cachetearme Te lo dije. ¿Qué nuestro? Oye, te lo dije de... <risa> de cual. Yo también te cacheteé, nos agarramos a chingados y dicen ah, sí que sí, es éramos, que, si si enemigos. Eres de los pocos que ha cumplido esos su sueños. Ah, ¿no? Yo pensé que había sido así, güey. No, así no, no fue, güey. ¿no? no fue. Soy el Escolpeón las pinches redes sociales y chequen aquí en la lista de reproducción en este mismo pinche canal porque hay un chingo de top 5 para ustedes. Tengan para que se pinche entretengan. Me saludan a su hermana y a su jefa y peluche de los tuches.